amigos de Aldía.com.es, nos encontramos a esta hora en la unidad educativa Los Guayacanes del Cantón Quevedo, donde en estos momentos se está realizando el proceso de vacunación contra el COVID-19. Este lugar es uno de los puntos de vacunación. En estos momentos se está administrando la vacuna Sinovat y este es el panorama a esta hora del día, ya eh, van a ser las 11 de la mañana y este es el panorama, no hay mucha gente, nos, ya hemos conversado previamente con algunos eh, personal sanitario y nos ha comunicado que eh, en la mañana pues, es donde más concurrencia hay en este punto de vacunación. Estamos en este lugar donde es el post vacunación. Aquí en el post vacunación, eh, ya luego de la vacuna, aquí te toman la presión. El, el paciente, en este caso la, pers la persona que fu le fue administrada la vacuna contra el COVID-19, va a tener que esperar entre 15 y 20 minutos para eh, que se le hagan algunos análisis posteriores a la vacuna. En este caso, con la finalidad de conocer si existe también algún evento adverso, eh, si existe alguna alergia, algún malestar después de, de administrada la vacuna. Sinovac, la cual se está administrando el día de hoy en este centro de vacunación. Este es el panorama, hemos visto que bueno, por el momento no hay muchas personas, pero nos comunican que más en las mañanas existen esta concurrencia de personas, especialmente aquellas que son adultas mayores y que han y que ya les han eh, que ya salen registradas para vacunarse de acuerdo al nuevo plan de vacunación. Recordemos que este nuevo plan de vacunación consta que eh, los, los puntos de vacunación son aquellos recintos electorales de cada persona, ¿no? Si a ti te tocó en el recinto electoral de la unidad educativa Los Guayacanes, en ese lugar pues va a ser colocada la vacuna. Bueno, vamos a ingresar aquí a una, a una señora adulta mayor, viene con, con sus familias. Primero van a ingresar a este lugar y van a tomar eh, asiento. Vemos como hay pocas personas, la atención está muy ágil. Va a tomar asiento y en este lugar es donde eh, tiene que anotarse y tiene que firmar un documento tiene que firmar un documento y aquí mismo, pues, los doctores tienen que preguntarle si en este caso eh, tiene alguna reacción alérgica de alguna medicina, si tiene alguna enfermedad de base, le toman el registro, datos personales, eh, en caso de que haya tenido alguna enfermedad. Entonces, todo eso eh, es tomado en cuenta antes de colocar la vacunación, te hacen el registro, tienes que firmar una, una hoja y luego de eso, pues, eh, de, administran la vacuna, ¿no? Ese es el procedimiento, primero lee el registro y luego la administración de la vacuna. La la bueno, ahí te ahí preguntan también. Te van a aplicar pañetos de agua volar, ¿ya? Para que no se queden para que no se queden. Ya me dio un inconveniente. ¿Por qué? Tengo mucha, mucha. Ya me dio un inconveniente. No pasa nada. Vas a llegar a casa, te van a aplicar pañetos de agua volar, para que no se sientas tanto malestar en el resto del día no te vas a dar masano, respirate no te ves más sano, sola presión ya mismo, sola presión bueno una un procedimiento rápido ya administrada la vacuna la paciente pues puede dirigirse al a la post, al lugar de post vacunación Bueno, luego bueno, los registros, la post vacunación para eh, conocer si existe algún efecto adverso a la vacuna y. Hemos conversado ya previamente con algunos eh, profesionales sanitarios, quien nos ha comunicado que bueno es muy normal que se el tema de los e efectos secundarios. Eh, hemos conocido por testimonio de personas que eh, generalmente bueno algunas les da un poquito de fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, entonces eso pues es, es muy normal pero en caso de que estos síntomas persistan durante varios días, pues es importante consultar con tu médico o consultar también con el Ministerio de Salud Pública. Así que, amigos, es el procedimiento, ¿no? El procedimiento que llegues, te, te, tienes que firmar el, el registro, preguntarte si es la primera o segunda dosis, si en este caso, eh, en el caso de ser la primera dosis, pues si tienes alguna alergia de los medicamentos, quizás, de los ingredientes quizás de la vacuna, o también si eres alérgica a alguna medicina. Bueno, te preguntan muchas cosas que tiene que preguntarte al ingreso también en la entrada. Y bueno, todo bien, hayas pasado el primer filtro, colocan la vacuna y tienes que esperar entre 15 a 20 minutos para que eh, tu, te evalúen en este caso de que todo salga normal y puedas ya regresar a tu casa. Y muy importante el tema de tener paciencia por el tema de la inmunidad. Según ya expertos sanitarios pues han indicado que el tema de la inmunidad pues llega entre 15 a 20 días, pero sin embargo no significa que no debas protegerte y proteger a los demás. Así que es muy importante, amigos, conocer cómo es el proceso de vacunación. También es importante decirles que durante este centro de vacunación tienen que tomar en cuenta las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, porque hemos escuchado testimonios de personas que eh, se han contagiado en estos centros de vacunación. Así que, amigos, todas estas recomendaciones para que ustedes las tomen en cuenta y eh, revisar la página para que ustedes conozcan el día y la fecha la fecha, perdón, y el lugar donde tienen que vacunarse. Es la información, amigos, que tenemos a esta hora del día. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aldia.com.es y nuestra plataforma web, www.aldia.com.es. Muchas gracias.